La siguiente ponencia es curiosa, relaciones públicas o publicidad, hay un caso de estudio entre la empresa Starbucks y Cash Converters, el ponente se llama Pedro García Carballo, Carlos García Carballo, perdón, para eso tengo la chuleta, eh, Carlos García Carballo lleva el social media en la sangre. Carlos García Carballo se considera especializado en redes sociales, eh, ha terminado o está a punto de terminar comunicación, está doctorando en comunicación y para poderse doctorar está preparando una tesis. Esa tesis, de alguna forma, muy resumida, es lo que nos va a contar hoy. Os dejo con él, si he omitido algo lo añades tú y recuerda, 20 minutos. Sí, no te preocupes. ¿Se oye? Gracias. ¿Se oye o no se oye? ¿Sí? Es que no sé. <risa> bueno, pues como bien Andy nos ha dicho, eh, vamos a hablar sobre publicidad o relaciones públicas. El título original. ¿Ya? Sí. Vale. El título original es la publicidad disfrazada de redes sociales en. Perdón, disfrazada de relaciones públicas en redes sociales. El caso de Starbucks y Cash Convert. ¿Por qué estos dos? Eh, si nos remontamos un poco a la historia. Ahora, como iremos viendo, eh, la publicidad siempre ha estado eh, diferenciada totalmente de las relaciones públicas. Bueno, más o menos, aunque yo pensaba traer un, una presentación mía, tengo he hecho publicidad y comunicación en la universidad, el máster universitario, tengo un artículo de, eh, en la revista Razón y Palabra, se llama La personalización de los mensajes en Twitter, en el caso del Ministerio de Educación y Cultura, y actualmente pues, estoy elaborando mi tesis doctoral. Bueno, antes de seguir tomando, quiero hacer un ejercicio, porque sé que son las 5 de la tarde, es la hora de la siesta, yo no traigo ninguna pistola como Pedro, entonces lo voy a hacer un poco más dinámico de otra forma. Vamos a hacer un ejercicio práctico y quiero que me hagáis, usando el hashtag actitud social, para convertirlo en topic, número uno en España, y si puede ser mundial mejor, y haciéndome copia a mí, ese es mi Twitter, para yo ahora controlarlo y cómo pongo. Quiero que me hagáis un ejemplo como este. Esto sería publicidad disfrazada de relaciones públicas en redes sociales. Por ejemplo, ¿dónde tomarías este verano el sol protegiendo tu piel con el bronceador marca X? Y me ponéis el hashtag y me mencionáis, con el copio o sin copio, como queráis. Bueno, entrando en teoría. ¿Qué es la publicidad? ¿Alguien me puede decir realmente una pequeña definición de su cosecha? ¿No... ¿Alguien puede? A ver, zafata. venga, pues venga, no, no, ya has levantado la mano. A ver, ¿tú, ¿para ti qué sería la, la publicidad? Para mí la publicidad, uy, se escucha bien, Sí. para mí la publicidad es el papel de regalo en el que va envuelto un objeto. ¿Es para ti? En el caso de Corte Inglés lo entiendo, pero... No, en el caso de Corte es un papel de regalo horroroso. Pero bueno, ¿como publicidad? No, es... Eh dígase el escaparate mmm, dígase el papel de regalo mmm, dígase el envoltorio de un producto vale ¿No? es la manera de presentarlo sin que sepas el contenido vale pues Basá Basá es un publicista muy conocido aquí en España que ha ganado, ha ganado más de 400 premios a lo largo de su historia define la publicidad como el arte de convencer la RAE pues claro habla sobre que es un mensaje, una difusión, con carácter comercial. Pero realmente, lo que son las características es lo que nos va a definir la publicidad. La publicidad es comunicación, siempre pagada, donde se tiene un control absoluto del mensaje, donde el mensaje va desde el emisor al receptor, es decir, unidireccional, y los efectos son siempre pues a corto medio plazo. Además de que existe realmente, es decir, aunque nos vendan la moto de que existe un control mediante las audiencias, eso es discutible. Yo desde mi punto de vista no son totalmente controlables los resultados. Eso es. Y ahora, voy rapidito para ver lo interesante. ¿Qué son las relaciones públicas? A ver. ¿Dónde está el micro? Mira. A ella. ¿Qué es para ti? Las relaciones públicas no son ni los reparte flyers, ni tampoco son quienes ejercen la profesión más antigua del mundo, es decir, quienes tienen relaciones públicas. Aquí lleva L, relaciones públicas. Y quizá la definición más sencilla que podamos hacer de relaciones públicas son las relaciones con los públicos. Es decir, el profesional de las relaciones públicas es la persona que se encarga de satisfacer las necesidades de información y de comunicación que tienen todos los públicos de una organización. Por ejemplo, eh, de una empresa, pues la persona que se encarga de mantener perfectamente informado y de estar bien comunicado con todos los públicos, con clientes, con proveedores, etcétera, etcétera. La principal diferencia que hay con la publicidad es que mientras que la publicidad es pagada y por lo tanto se decide y se exige en qué lugar tiene que estar y cuándo se tiene que emitir ese anuncio publicitario en las relaciones públicas, son gratuitas y es el medio de comunicación, en este caso, quien decide si lo emite o no lo emite. No se puede condicionar cómo tiene que ser emitido. Efectivamente. Creo que has hecho media ponencia mía, pero bueno, un aplauso. Lo he hecho bien, gracias. <risa> lo gracias. hecho muy bien. <risa> Bueno, pues un poco de lo mismo, es decir, lo que ha dicho ella es correcto. Eh, prácticamente, pues eso es una comunicación que, como veremos, voy a quitar las definición porque ya la he hecho perfectamente las características según SERP, eh, Seitel, el libro de Seitel eh, pues habla sobre que es una comunicación que va en pro de la credibilidad y de la confianza, ¿por qué? habla de esto la publicidad siempre, ama, lo hemos escuchado, es decir, lo que nos dice la publicidad es mentira es decir, la publicidad tiene una connotación desde hace muchos años sobre qué es mentira, que es engañosa, que nos engañan. ¿Qué ha hecho? Las relaciones públicas ha tirado por el lado, de decir, vamos a, a ganar esa confianza, esa credibilidad que ha perdido la publicidad. Además, pues, el caso de las relaciones públicas, pues al contrario de la publicidad, es una comunicación bidireccional. Es decir, existe un feedback por parte de, del receptor, además todo eso. Y Wilco habla, pues estas son las características, según Wilco de las relaciones públicas. Es decir, es una comunicación deliberada que está diseñada para influir y que exista un feedback que está planificada, es decir, que hay un, una organización previa por parte de la organización para conseguir una serie de objetivos. Los resultados, es decir, normalmente se trabaja con resultados del pasado, como todo lo que es relacionado con la comunicación. Siempre tiene que ir con un fin del público la Comunicación Bidireccional, igual que hemos visto con SHARE y siempre él matiza que las relaciones públicas tienen que estar muy ligadas y muy cercanas a lo que es la dirección de la empresa. Es decir, no tiene que ser un departamento como el Departamento de Productos, el Departamento de Comunicación General, sino tiene que ir muy ligada a la dirección. La dirección tiene que llevar una vinculación muy estrecha. ¿Qué ha pasado? Pues ya no se habla desde hace tiempo ni de publicidad ni de relaciones públicas, sino se habla de comunicación. Comunicación como Comunicación Integral, Comunicación Global, Comunicación 360... Tiene muchísimo, pero no es más que la suma de publicidad y relaciones públicas. Las campañas de comunicación, que ahora conocemos todos, es publicidad y relaciones públicas juntos. Antes iba por separado, ahora van juntos. ¿Qué pasa? surge Internet, esa maravilla que tanto conocemos. Cuando surge Internet, los orígenes de Internet, no me voy a poner a hablar de ellos, pero eh, eh, lo que son, cuando empieza pues, todo el mundo a conectarse a Internet, se dan cuenta muchas organizaciones que Internet es un medio, un medio donde poner publicidad. Por eso aumenta notablemente con el paso del tiempo, como vemos aquí. Es decir, aumenta el número de usuarios, aumenta los banners, aumenta el spam, todo volvemos a lo mismo, están engañando. ¿Qué pasa? Que las redes sociales, esto que ahora es muy nuevo, que todo el mundo, que de lo que hablamos aquí, se convierten en canales publicitarios y canales de comunicación con los públicos. Y vamos al matiz, disfrazando la publicidad. La publicidad, hemos dicho que ha sido rechazada. que hay que hacer? Relaciones públicas, y con las relaciones públicas, por la falta de credibilidad de la publicidad, y por el rechazo que se da en Internet por ese abasamiento de, de spam, de todo, las organizaciones han visto una nueva alternativa gracias a las redes sociales. Bueno, esto es la teoría, ahora vamos a comentar la práctica. ¿Conocéis Starbucks? Yo quiero hacer. Ante la mano, de aquí, ¿Quién han entrado alguna vez en un perfil de red social, Facebook, Twenty o Twitter. ¿De alguna empresa? Vale. ¿Que levante la mano quien haya interactuado? Es decir, que haya escrito una mención en Twitter o algo. Bastante. ¿Y que lo siga y constantemente mantenga relaciones? Menos. Vale. ¿De estar la gente de aquí ha interactuado alguna vez? Vale. Porque a lo mejor suenan algunas cosas. A ver, vamos, si ahora estuviese en un Starbucks, me pediría... ¡Bum! Esto no recuerda a los ejercicios de inglés del colegio. <ríe> Le falta el paréntesis. ¿Qué estamos viendo aquí? Pues aquí, realmente, viendo el tipo de mensaje, son relaciones públicas. Es decir, está interactuando. No te está diciendo, tenemos el frappuccino a mitad de precio, tenemos el café de oferta. No, está interactuando. Pero en el trasfondo, te está vendiendo un Starbucks. Si estuviese, ¿qué haría? Te está vendiendo la marca, que es lo que ellos normalmente venden. Entonces, estamos hablando pues, de eso. Es decir, es una publicidad, te está vendiendo la imagen, lo que podías ver en un anuncio en tele, en redes sociales, y tú no te das cuenta. Otro caso. No sin mi termo. No sin mi termo. Y la foto del termo realmente te está vendiendo un termo nuevo que han hecho pero la gente no se da cuenta que realmente le está vendiendo si esto te lo hacen en un anuncio en la tele tú lo rechazas sin embargo los usuarios de redes sociales ven esto y se lo tragan, mejor vulgarmente dicho es decir no se dan cuenta que es publicidad lo ven tan normal como el que pone un amigo en su facebook eh, hoy me he comprado las zapatillas en el mercadillo igual y saca una foto Tú lo ves de lo más normal del mundo, pero realmente estás, estás consumiendo publicidad y te lo están haciendo como relaciones públicas. ¿Qué le vas a añadir a tu Starbucks? Y te redireccionas a Facebook, pones esa foto. ¿Qué te está vendiendo? Pues te está vendiendo el wifi gratis. ¿Qué le añadiría? Te está vendiendo a través de redes de relaciones públicas en redes sociales los nuevos servicios adicionales, intangibles, que tiene la marca en su negocio. Marzo con M de Muffin. Aquí hay un dilema. Aquí yo cuando seleccioné... Mmm, ¿Vosotros consideráis que es publicidad o relaciones públicas? Levante la mano quien considere que sería publicidad. Quien viese esto, consideraría que está, está vendiendo el Muffin. Es decir, ¿pocos? poco Es poco. Pero realmente tú ves y tú dices, vale, puedes pensar que sí, directamente, puede... Pero yo, por ejemplo, he considerado que ahí está en el limbo. Porque el juego de, la, de las palabras del marzo con M de muffin, ese juego te baja un poco lo que serían las relaciones, porque interactúa. ¿Ya has desayunado? Claro, ejemplo. El croissant, la taza, con el logotipo. En unos días comenzamos la primavera. ¿Qué novedades crees que incorporaremos? Es decir, está haciendo lo que sería un teaser en cine. Es decir, te están anunciando algo y quieren que la gente interactúe. Es decir, está teniendo relaciones con la comunidad para después soltar el bombazo de lo que serían las novedades que van a ofrecer no sé cómo voy de tiempo, 15, a ver, voy a ver, <risa> tengo unos cuantos, ojo, oh. bueno voy a pasar a ver si, he traído mucho porque como no sabía el tiempo que, ojo, oh, se me va a corazón Sardoso. bueno, espérate. A ver, este no el siguiente. Empiezo el fin de semana dándome un capricho. Es decir, en este caso vemos que está humanizando mucho la marca. Eso es una cosa muy importante cuando eh, se ve en las redes sociales. Eh, muchas empresas, si te metes en muchas empresas, normalmente suelen sortar boom, boom, boom, oferta, no sé qué, este mes, no sé cuánto. Aquí realmente se ve que hay una persona detrás, hay que humanizar la marca. No hay que corporatizar todo. Es que me va fatal esto. El wifi. ¿Con qué tamaño te quedas? Esto es gracioso. Y el enlace. Ahí tenemos. Por los que habían pensado mal, ¿eh? Por ahí se están riendo. No digo nada te están vendiendo los tamaños que tiene es decir, la taza pequeña, la taza mediana, la taza medio grande y la grande creo que es la, la 20 quiero llegar ¿qué creéis dentro de la bolsa? Pa. es decir, claramente te está vendiendo, no te está vendiendo un producto porque no siempre tenemos que pensar que se venden los productos sino se vende la imagen, Starbucks trabaja mucho trabajando el valor intangible que tiene añadido la marca. Todos recordamos y conocemos Starbucks por su escena típica de César Nueva York, con, la, taza, con, la, con la, la copa esta, andando por el aeropuerto, y de película. Café y Muffin o Cookie, está vendiendo dos productos que tiene interactuando. Pasamos la tarde jugando en la tienda de Infantas y el enlace. Y si va, es un evento. Es decir, han creado un evento y te están vendiendo el evento, están haciendo publicidad, pues a través de una pregunta. ¿Te apetece una tarde? Realmente lo que tienen es, tú vas una, esa tarde de una hora a otra hora, le pides a tu barista un juego, un parche, un trivia, y te tiras tarde topándote un café con unos amigos jugando o con otras personas si quieres ir por conocer. Uy, uh, esto me va fatal. <risa> Uno menos. ¿A ti cuántos te quedan? Esto es lo del pasaporte. Esto es una campaña que hicieron de pasaporte vendiendo por pues, lo que eran los frapuchinos, que es una típica campaña que hacen en verano. Bueno, aquí pues, lo típico es decir, cuenta la eh, community manager que ha ido a la feria del libro el día del libro y con su producto y te está vendiendo el producto. Como decir, puedes ir a la feria del libro, a ver libros, a donde sea, y te puedes llevar por tu frappuccino, tu late, lo que quieras. Esta es la campaña del verano. Chapuzón, con tu, siempre con tu producto Starbucks. Lo del pasaporte. Voy rápido para ver qué haré el Finde, y te enseña pues la típico producto. A ver si llego. Bueno, casconverte. Cash hay una pequeña diferencia. Cash Converter ha hecho una campaña, lleva una campaña desde el año pasado, creo aproximadamente, que se llama Salta la Liebre, con el hashtag. Vende productos a un precio especial que no te encuentras en tienda y si eres el primero en poner una serie del de hashtag mencionando a Cash Converter y lo compro, yo lo compro, es tuyo. Aquí... ¿Te está vendiendo el producto? Sí. Pero realmente te está vendiendo la marca. Lo que quiere hacer es posicionamiento de marca. Es decir, a través de una serie de ofertas, de una publicidad, pues realmente tú no, cuando haces el tweet en Twitter, tú no pones ni iPod, nada, no, nada. Es decir, tú pones salta la liebre, tas verte, Lo que están haciendo es, mediante, en este caso, una estrategia de una campaña posicionar marca como vemos aquí salta la liebre en este caso ellos sí lo ponen pero tú cuando contestas no hay que ponerlo esto es un anuncio que han grabado creo que era para, para internet y te cuentan que se están poniendo guapos, etcétera aquí lo mismo en este caso unos altavoces esta campaña me parece súper divertida. Yo aplaudo. <risa> es la... Estaban obsesionados todo el mundo con las tabletas de chocolate para el verano, no sé qué. Para estar. Y la cuestión era, los que tenemos barriguita, enseñan la tableta sin vergüenza. Y aquí vemos una. <risa> aquí no están vendiendo productos. ¿Qué productos te están vendiendo? Yo después no he visto ni que te vendieran una máquina para hacer ejercicio, ni para hacer abdominales, nada. Pero es divertida. Les regalan un vale de 300 euros, creo que era. Ya está comprando productos, ya va a la tienda y conoce. Es decir, a través de relaciones públicas te van vendiendo productos de forma que tú no te das cuenta. Aquí lo mismo. Acuérdate de nuestro jardín como ella. Es decir, esto era el anuncio de antes y te van vendiendo productos, pero sin que tú literalmente te des cuenta. Creo que llega mi tiempo, ¿verdad? Sí. Y nada, poco más, salta la liebre. Y conclusión, que sea como fuere, en redes sociales lo importante es vender, pero sin que se note que estás vendiendo. Y nada, muchas gracias. ¿Una pregunta por allí? Déjame, bebé. <risa> Hola. Hola. Eh, bueno, ante todo, muchas gracias por eh, traernos una parte súper breve de tu tesis. <risa> Más que nada, yo, tal y como lo planteas, eh, la conclusión que a mí se me queda es como que dentro del mundo de la comunicación empresarial, la publicidad es un poco el demonio y las relaciones públicas el angelito, o mm. por lo menos como yo lo he percibido. No. Entonces, un segundito, sí. que te quería comentar. Entonces, yo lo que sí Perdón. te quiero decir es hasta qué punto crees que la gente va a llegar a un punto en que sí, ya estamos súper saturados, publicidad, que sí, engañosa, etcétera, etcétera, y a las relaciones públicas en este sentido, o encubierta como la queramos llamar, a través de las redes sociales, nos parece todo una maravilla y qué majos son todos que nos comentan lo bien que te tomas un café en, eh, al sol, ¿no? Pero hasta qué punto crees que el usuario de estas redes sociales va a llegar a un punto que estos comentarios triviales o inofensivos, por así llamarlo, eh, o no le van a interesar o le van a saturar igualmente que la publicidad convencional nos ha llegado a saturar tal y como estás haciendo la tesis, ¿hasta qué punto crees que esto puede llegar a, a subsistir como está hasta ahora? Yo, mi opinión es, yo no digo que la publicidad sea el demonio y la traducción pública el ángel lo que me refiero es que es cierto que cuando estamos viendo la tele y ponen publicidad, un bloque publicitario lo, lo que hacemos es cambiar es cambiar vemos un banner y decimos, maldita sea, y vamos a cerrar, y si encima nos engañan con el, eh, con la crupa cerrada porque no es no sé qué, nos cagamos en su madre. Es verdad, es decir, la publicidad estamos tan saturados que la rechazamos. Yo no he dicho que sea mala, he dicho que nosotros, como usuarios, como consumidores, la rechazamos. Lo que se han dado cuenta determinadas empresas es que a través de redes sociales, haciendo relaciones públicas, pueden hacer publicidad disfrazada. Eso es. Normalmente la gente, si sabes hacerlo bien, no te das ni cuenta. El usuario no se da ni cuenta. Tú haces pim pam, pim pam, estás vendiendo un producto, estás vendiendo la marca y, y tú estás vendiendo. Pero la gente no se da cuenta. Eso es lo que digo. Eso es lo que te Hay gente que crees... son muy descaradas las no, cosas. Yo que, lo digo. Que hasta qué punto crees que la, el usuario, vamos a ver, yo no te, ante nada, o sea, no te quería comentar que tú, tu conclusión fuera esa, ¿no? sino que mi percepción es como decir, bueno, ya estamos súper saturados, vale. ¿Hasta qué punto crees tú que puede durar que el usuario de a pie no se dé cuenta? Porque realmente antes tampoco, o sea, en los años 60 anunciaban lavadora de una forma súper agresiva y todo el mundo tan contento a día de hoy ha tenido que cambiar. entonces como conclusión un poco a lo mejor a lo que has comentado está es la tendencia actual de ahora ¿qué crees un poco que puede pasar? yo dentro de... porque esto no es directamente parte de mi tesis investigando lo que es la muestra mía yo me da cuenta que son 20 empresas solo dos la están haciendo este tipo de comunicación solo dos las demás es publicidad de toda la vida en redes sociales un spam, vendemos esto, no sé qué, no sé cuánto entonces... Eh, yo pienso que esto se va a poner de moda eh, final, mediados del año que viene, finales. Todas las empresas intentarán hacerlo. Es muy complicado. Es muy complicado vender una cosa sin que se note. Después, pues el tiempo que se ponga de moda, todas las empresas lo hagan. Es decir, esto es cuando se sature, habrá que buscar una nueva alternativa para volver a seguir vendiendo sin que se note, sin que sea relaciones públicas. Es decir, yo no te puedo decir tres meses, cuatro meses, un año, dos años, tres años, porque no lo sé. Eso es el mercado el que marca los consumidores. Yo pienso que no va a tardar mucho cuando se pongan en marcha todas las empresas, porque cada vez somos más inteligentes y nos damos cuenta antes, pero yo no me voy a mojar diciendo una fecha. No creo que sean 10 años, 20 años como antiguamente, pero durará un tiempo y habrá que cambiar, porque hay que diferenciarse. A ver, yo que no veo mucho refugio. ¿Alguien? A ver, ah, a mí. Sí, mira, yo che. quería preguntarte sobre la utilidad de este método que estás diciendo de venta, porque si en la conclusión decía que la finalidad es vender, eh, las fotos, por ejemplo, que has estado mostrando, los retweets de, de, de. Bueno, sí, de la primera empresa, de Starbucks, eran muy pocos los retweets que tenía. Entonces, realmente, si la gente. ...no se da cuenta, la bola tampoco va creciendo, la bola publicitaria no va creciendo. Eh, yo es que soy de los que piensa que no hay que mirar ni el número de fans ni el número de retweets ...para valorar, eh, digamos, la efectividad y la eficiencia de un mensaje en redes sociales. Yo pienso que es la interacción la que genera, es decir, el número de mensajes. Cuanto más gente hable contigo, pues tú puedes tener un millón de seguidores en Facebook... ...un millón de seguidores en Twitter, pero si solo te hablan tres... Los otros, ¿para qué? Sí, les saldrán de un timeline, pero no interaccionan. Pero muchas veces, por ejemplo, la publicidad no busca en sí vender directamente el producto, sino que te informe acerca de él y te enteras de él. Pero si es que te para... están vendiendo de esta manera sin enterarte de que te están vendiendo algo, no sé, es como si viese la, la publicidad como algo mucho más efectivo que este nuevo método. No sé ahora mismo, quería preguntarte sobre datos, si sabes datos de que se estén dando ahora mismo de que la venta esté aumentando o algo con este nuevo método. Es que volvemos a lo mismo, es decir, no me acuerdo qué compañero ponente ha hablado anteriormente. Las redes sociales no son únicamente para vender productos, es decir, no solo se vende productos, se vende también marca, lo que será la imagen corporativa, es decir, un posicionamiento. Es decir, no solo tenemos que hablar, cuando hablamos de publicidad, vender un producto. También vendemos marcas, vendemos los intangibles que están alrededor de ese producto. Vendemos muchas cosas, no solo el producto. Sí. Es lo que me refiero con publicidad. Es decir, no podemos mm, cuantificar los resultados en ventas. En ventas no. Es decir, eso es del pasado. Sí. Eso de la efectividad de una campaña por el número, si he subido en ventas un tanto por ciento o en tantos... ¿Mil? No. Ahora hay muchas más cosas. Y además se potencia, como vemos en todas las campañas, que lo que diferencian los productos, lavadoras, detergentes, lo que tú quieras, lo que diferencia una marca de otra, no es en sí eso, sino todos los valores tan intangibles que hay alrededor. Es decir, que realmente lo que vende no es el producto en sí, como ese producto hay mucho. Lo que, lo que va es lo que va al lado, los intangibles. Por eso. No te puedo decir directamente, pues, sí, no, es decir, la publicidad en tele, pues, tiene su, su efectividad, pero para una cosa, pero nosotros, por inercia ya, la rechazamos. Había otra pregunta anterior. Sí, por aquí. Oh. Ahí. <risa> bueno, buenas tardes. Eh, yo, ante todo, quería, yo soy también compañera de publicidad, pero de otras. Y yo... Eh... No soy tan viejo, ¿eh? Sí, bueno, bueno, yo soy joven, pero menos joven que tú. Tengo y... compañeros de clase por allá, así que tú también... O no soy? Bueno, yo te quería comentar es que el auténtico problema de la publicidad convencional es la saturación. Siempre nos han comentado la saturación. Yo creo que la ventaja que tiene Facebook, Twitter, en este tipo de, de, de canales nuevos de, de comunicación, no es que no nos enteremos, yo voy a decir como lo de Mediamar, yo no soy tonta o sea yo, tú dices que no te das cuenta de que te están vendiendo café perdona, que levante la mano que no se haya dado cuenta de que te están vendiendo café yo porque te... todo el mundo sí. todo el mundo sabe que te están vendiendo el café o el muffin o lo que sea no, amor, yo quiero hacer una, me parece perfecto me parece, me parece aceptable tu opinión yo lo único que te voy a comentar que si has estudiado publicidad te habrán dicho eh, que cada empresa tiene su público objetivo y si su público objetivo esto le funciona lo van a hacer si tú te metes y miras las menciones que le hacen a Starbucks ellos no se dan cuenta ellos no se dan cuenta ellos comentan es decir, tú te metes en Facebook y mira y mira los, los posts estos mismos estos mismos posts, búscalo y mira la de comentarios que tiene y eso es lo que se busca en redes sociales. Es decir, la gente dice, ah, pues yo lo he probado, a mí me gusta más el MAFI. Eso es lo que se busca. Es decir, yo no... ahí es donde se está vendiendo. Claro, pero lo que yo te quería comentar es que para mí lo que aporta realmente, aparte de interactividad, el hecho del permiso que tú das al tú darle me gusta o el tú darle a mm, seguir, por ejemplo, un Starbucks o el casco verde, tú estás dando tu permiso para que esa empresa... ...se venda, entre comillas, sus su productos, sus servicios... ...entonces, en ese, ese digamos, la, la gran revolución... ...es que a mí la publicidad en televisión me llega sin yo querer... ...sin yo querer esa publicidad, yo estoy viendo una película... ...y me interrumpe, y sin embargo, en las redes sociales... ...la publicidad me llega porque yo quiero que me llegue... ...porque a mí me gusta, o porque yo lo sig sigo una empresa... ...entonces, para mí esa es la revolución... ...y aparte, la empresa, por su parte digamos por premiarme a mí por yo darle al me gusta pues me puede ofrecer servicio me puede ofrecer un valor añadido que no lo tiene otro tipo de, de publicidad pero para mí que no te des cuenta de que te están vendiendo creo que es muy arriesgado decirlo porque yo creo que ya también además somos usuarios acostumbrados a que nos vendan no somos personas como decía la compañera ¿no? de los años 60 que te vendían las cosas no te dabas cuenta yo creo que ya eso ha pasado un poco a la historia Sí. Son, son opiniones, yo las respeto totalmente, entiendo que lo puedas ver así, yo te digo que por el estudio que he hecho, el análisis que he hecho la comunidad, otra cosa es que pues normalmente la gente rechaza la publicidad tú no vas a interactuar es decir, yo dentro de mi estudio yo hablo de mi estudio, de mi análisis que he hecho desde marzo hasta agosto de este año he analizado los mensajes uno a uno es decir, los posts. Y lo que han ido comentando, yo lo que he analizado desde mi punto de vista, que tú lo analizas y tú puedes decir otra conclusión, porque eso es la ciencia. Perdona, Carlos. Sí, tiempo. El debate me interesa mucho y me da mucho palo cortar. Lo siento. lo siento yo. No, no pasa nada. Tanto por él como por vosotros, porque hay muchos que queréis preguntar más. Eh, no me lo esperaba público tan participativo, la verdad es que estoy súper sorprendido, jamón. agradecido o sea, no tengo palabras vamos a intentar hacer un poquito más breve un poquito más dinámico, no obstante ya sabéis que todos podéis seguir preguntándole a través de las redes sociales Yo, eh... a él le he dicho que va a ser el último, pero <risa> le he pedido que sea muy breve sí. él ya va a ser breve y ahora te pido a ti que la respuesta sea breve, sí. ¿vale? y siento por los demás, y ahora en el descanso justo después viene el descanso y él va a estar por ahí sino no, el Facebook es Carlos García C.A.R. de Carballo y el Twitter. Me podéis escribir por mensaje, por lo que queráis, que yo os cuento mi opinión. y ya está Bueno, yo iba a comentar sobre la publicidad convencional, que al principio has comentado y esa chica, la primera que ha preguntado, ha dicho que bueno, como que la estabas demonizando y estamos dramatizando un poco. Eh, yo pienso, por un lado, que el tema de, de lo que es la publicidad convencional eh, es una cosa que ya se queda un poco soleta, el tema de radio, prensa, televisión, eh, gracias a que, bueno, pues estamos bombardeados por estímulos a diario y hemos generado una especie de, de inmunidad, que sería como la apatía, la, el pasotismo de, de esta publicidad. Y en general está triunfando, pienso que está triunfando el tema de las redes sociales por, eh, por ser un nuevo canal y una forma de, más participativa de, de bueno, pues, de, de recibir información y contrastarla e incluso dar tu opinión. ¿no? Entonces mi pregunta sería... Eh, ¿Cuál es tu opinión dentro de, de lo que cabe, lo que me puedes decir, eh, de cuál va a ser el camino de la publicidad en las redes sociales o este, este fenómeno que se está generando ah, dentro de un futuro no muy lejano? ¿Qué es lo que va a ocurrir con esto? Si, o sea, ¿Qué es lo que piensas? Mi opinión es que se va a seguir esta tendencia porque además eh, salió un estudio el año pasado y estas dos empresas son las dos empresas mejor posicionadas en Facebook. Es decir, que si son las dos mejores empresas de España posicionadas en Facebook, es por algo. Eso quiero recargarlo. Y segundo, que pienso que va, la comunicación cada vez más se va a ir posicionando en lo que se llama la personalización. Que remito al, al artículo que está en, en, tu, en Twitter, en, en Razón y Palabra. La personalización yo considero desde mi punto de vista y desde el punto de vista de, de mi investigación que es el futuro. Bueno, Carlos, ¿y cuál te ha parecido la pregunta más interesante? para hacerles? Pues un... mira, aunque parezca mentira, eh, la chica que me ha dado su opinión totalmente contraria... O... No, la... al contrario me refiero en el sentido de que me, me ha parecido interesante que hayas dado tu punto de vista totalmente contrario al mío... Las que, opiniones que totalmente... contrarias son las que más enriquecen el debate. y me da lástima, pro... la próxima edición me ¿Cuál es tu nombre? Hora de ruegos y preguntas. Perdón. Reme Díaz. Díaz. Vale. Muchas gracias al ponente. Muchas gracias.